Módulo Académico de Aprendizaje Termofluidos Unidad Didáctica 2 Supervisión de Redes Hidráulicas Bienvenidos a la unidad didáctica número 2, denominada Supervisión de Redes Hidráulicas Con el estudio de esta unidad, usted estará en capacidad de inspeccionar las redes hidráulicas de distribución de fluidos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 ¿Cómo utilizar la ecuación de Bernoulli en la obtención de las presiones y velocidades utilizadas en el cálculo de las pérdidas menores en las tuberías? ¿Cuáles son y cómo se calculan las pérdidas menores de los accesorios en las redes hidráulicas?